Hola, hola, buenas tardes. Aquí Somar comentando un tener más? Y hoy venimos con Total War Warhammer 3. Vamos con esta campaña de los Reinos Ogros. Venimos del capítulo de la banca rota, en el que estamos en negativo absolutamente. Y la idea es poder recuperarnos de alguna forma, ya sea reventando ejércitos o reventando nuestros ejércitos. Así que vamos a empezar ahora a ver qué tal con esta batalla. En un principio, el simulador. Nos dice, bueno, el Resolutor Automático nos dice que esta batalla La tenemos que perder bastante, pero yo pienso Que teniendo la caballería Teniendo esos nobles Ese panzafuegos Tenemos las de ganar No sé cómo lo tendremos, o no sé cómo estará Pero bueno, vamos a ello Lo único que nos sacan es un poquito de experiencia Pero en número más o menos Diría que estamos a la par Así que, vamos a por ellos Y vemos qué tal se nos queda esta batalla, recordamos, estamos defendiendo en la zona sur, en los desiertos del caos, si no me equivoco Pero bueno, eh, queda trabajo por hacer, o sea, queda bastante, bastante, bastante trabajo por hacer Es eso, a ver si podemos crear una dinámica positiva de ingresos Ya sea, pues, yo que sé, asediando o acosando otras facciones Es que lo único que se me ocurre es reventar eh, otros reinos ogros y hacernos con, con sus asentamientos y o sea literal que nos dé igual el resto de, de diplomacia simplemente pasamos por encima y ganamos ingresos o, o tenemos más edificios para generar ingresos pero perdemos, por otro lado, eh, esas rutas comerciales o esos tratados comerciales con las otras facciones. No lo sé. La verdad es que es algo que nos tenemos que plantear. Ya estamos luchando contra los moredejos, así que pff, veremos cómo sale con eso. Ok. Ok. A ver, ¿cómo vamos a desplegar? Él tiene aquí estas dos rocas Con lo que a lo mejor podemos luchar por aquí Tratar de hacer algún flanco o algo de eso Tenemos nosotros aquí el bosque Aquí tenemos otro bosque que podemos utilizar bastante guay Vale eh, Con 20 me lo quedo Vale, tenemos el ejército grande Uh, vale, vale, vale Tenemos hasta... Vale, oh, perfecto Vale, pues vamos a meter línea aquí Bastante to tocha de noblas Para una primera carga con calma Que probablemente nos pase por encima Sí, pero bueno Los nobles están para sacrificarse Si no, no haber venido Vale, vamos a hacer aquí una tremenda línea Luego Reubicamos a la gente un poquito Vale, vamos a reforzar aquí este batallón Vale, perfecto, esto lo vamos a meter en el grupo 5, por ejemplo Y vamos a movernos un poquito hacia allá, vale, para estar más o menos centrados Ahora bien, ¿cómo nos vamos a formar? Vale, quiero estos aquí sí perfecto, y vamos a meter el matarife que tiene Vale, fuego y casca de fuego, vale, aquí en este lado está bien Vamos a meter esto en el grupo 1, esto en el grupo... Tres, de hecho, porque además tenemos menos habilidades Vamos a intentar chocar de cara contra su oro Pero bueno, eso ya veremos cómo nos sale Y ahora bien, vamos a meter estos en el grupo 2 Perfecto, aquí para poder correr y chocar a por ellos Luego vamos a meter también, vale, en ese grupo 2 vamos a meter la caballería también Uy No, a vosotros nos esperamos Vale, a ver, el grupo 2 más este Grupo, vale, y metemos el grupo 2 aquí en este costado Perfecto Vale, y ahora tenemos que hacer la El grupo de choque Vale, vamos a poner un grupo grande como por aquí Perfecto Partido protección Vale, vamos a coger este otro grupo y vamos a ponerlos como en este flanco más o menos. Vale, bueno, mejor si los centramos un poquito. Vale, perfecto. Así que estén como detrás de su, de su héroe. Vale. vale, vale nos acercamos, vamos a meter el grupo 2 aquí. Como ya ganando el flanco. Con calma, con calma, no hay prisa. Al fin y al cabo, lo que nos va a dar fuerza va a ser nuestro. Matarife. Ojo, ojo, ojo, ojo. Vale, que aquí con este señor también tenemos los chidos. Vale. Aquí vale. le vamos a meter el pelotazo. Uh. Vale, Buah, sin duda Aquí sí, Esto tiene muchísimo menos rango Vale Oh, oh, oh, oh. Vale este ya ha lanzado su. Uh, sí, pues vamos a coger el tiempo. Prisa no tenemos y los vientos mágicos están ahí, ¿eh? Vale, vamos a avanzar un poquito más. Un poquito más. A este es sobre objetivo. Ah, ah, ah, ah, ah, se me cuida. Vale, pues nada. Aquí de nuevo. Aquí de nuevo. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Con calma, con calma, con calma. Vale, pero aquí, vosotros aquí, vosotros aquí. Más o menos organizados. Venga, se colapsó. Vale, por el lateral. Vale, vamos a meternos magias ya. Aquí le vamos a meter daño por perforantes. Aquí mismo esto está bien. Vale, aquí le vamos a hacer que pierda liderazgo al héroe si es posible, perfecto. Vamos a meterle esto, vale, aquí que le podemos meter un rufito, vale, un rufito de mismo. Venga, estás mi esto de nobles ahí, eso es. Vale, ¿dónde estáis vosotros? Vale, aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. A todos los que podamos pillar, los enchufamos ahí. Porque estamos la mitad parados, tío. Me da mucha rabia esta situación. De bueno, nos tenemos que estar reventando aquí la cabeza. Y me, medio ejército corriendo, por alguna razón. Venga, ¿Eh? hombre, esas cargas. Vale, pues quien va a volver, que vuelva. De hecho, tú me un fue aquí. Nos da igual quien se muera. Vale, volvemos. Vale, volvemos, eso es, vale, tres nuestro héroe, vale, aquí contra este señor, daño a armas cuerpo a cuerpo antes, aquí estos bicharracos, vale Vale, teniendo eso en cuenta, volvemos aquí Vale, vale, vale, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos, volvemos Vale Vale, recuperamos a todo el mundo, nah, esto es victoria, eh. Si no se nos vaya, esto es victoria. Vamos, pues si no quieren atacar. Vale, venga, está bien. Es que si eso la mitad. AFK sin querer pegarse, es como... Ey, qué ogros de pacotilla nos han traído. Porque no tiene otro nombre, ¿eh? no tiene otro nombre. cosa oh, aquí, venga, hombre. Daño para armas perforantes. Vale, aquí hay nuestro señor. Podemos, venga vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, bueno, eh, vamos, vamos, vamos, vamos, Bueno. Feo está vamos, ¿Lo podemos pillar? Vale, perfecto Nos carga el héroe Y hay un poquito que rascar Vale, pues nada, vamos a finalizar A que se vayan estos Vale, perfecto, finalizamos la batalla Vale, hemos aguantado victorias Celebro Es que son enfrentamientos tensos, eh Y además ya vienes con el previo de Juey, el propio simulador Me ha dicho, vas a palmar Y tú como, vale, pues poco vamos a poder hacer aquí Vale, Vale, vale, vale, vale Bueno más o menos resuelto Ok Claro, ahora luego es la contra De vamos a este ejército medio muerto Vamos a ir a por él Vale Bueno, al menos sería lo ideal A ver si cuando huyan Tenemos eh, Movimiento suficiente Como para poder ir a por ellos Vale Vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale, vale. Ni tan mal Ok, a ver, ahora cómo se nos queda el mapa. ¿Qué, qué tenemos ahí a ah, medias? Tenemos que verlo, ¿eh? Porque además tampoco sé yo muy bien. Tenemos unidades nuevas como las gargantúas, si no me equivoco, para poder reclutar. Y no están nada mal esas unidades. Son de tier 3, creo ya. Y, y con, es que con esas unidades... Eh... Uf, yo creo que vamos a ganar muchísimo poder de ataque. Pero claro, la economía, GG, tema recurrente. Vale, 2000 de tesoro. Vamos a quedarnos con el ex... Bueno, a ver. 9% no, de reunidad eh? bueno, es una basura. Vale, vamos a quedarnos con los cautivos. Huyen. Podemos entrar a simular eso. Uh. Vale, tenemos para subir de nivel. Perfecto. Vale, ¿qué más queremos? Mastica huesos, vale. Parte muelas, tragabueyes, está muy bien, parte muelas. Armadura, potenciación en área. Mm. Corta carnes, nos falta un punto aquí, vale. Aquí con ustedes, engullecer, es mejorado, tiempo de espera reducido. No es tan tan útil, ¿eh? No es tan tan tan útil. Hechizos, resistencia física, resistencia proyectiles. Vale, tenemos dos, ¿eh? Es cerebros y cortador de carnes. Bonificación más 8 contra infantería. Me sirve. Y ya luego, esto es una locura. Entrañas de troll que hace que nos curemos muchísimo. Vale. Las fauces, hostias, es un pelotazo. Vale. Recarga energética. Wow, vale. O sea, esto se puede convertir en un festival de hechizos. Vale, ni tan mal. De detalles, este señor que me lleva equipado. Talismán de salvación. No, ¿para qué? Vale, y auxiliares. No podemos equiparle en nada. Eh, estandarte destructor, daño por armas perforantes Pff, No No se lo voy a poner, bueno Venga, verdad Vale, vamos a ponérselo Vale ¿Podemos asediar aquí? Sí Vamos a por ellos Vale, perfecto Vamos a gastarnos más carne aún Vamos a meter el estandarte de Daño por armas perforantes A nuestro y se lo podemos poner esto es como un poco abusivo Vale Vale, pues nada, vale, vamos a por ellos Vale, vamos a aniquilar este ejército ya Y con eso Habremos ganado bastante en los territorios del sur Lo que nos abre la puerta A ir detrás de algún Campamento enemigo De justo los ojos. Me gusta, eh Me gusta, me gusta Vale que la situación está complicada, bueno, con esta victoria por lo menos hemos conseguido sacar eh, ingresos positivos, es que lo que me lleva a pensar es que no podemos parar de pelear, aunque los ejércitos vayan a estar mal o físicamente, me refiero en, a nivel de unidades, de reposición y demás, hay que entrar a morir pero hay que entrar a morir de me da igual, entro, los estampo gen, bueno, genero recursos, si gano sí, si no, no pero bueno si, si pierdo es, es menos unidades de mantenimiento o menos coste de mantenimiento que hay que pagar a ver esto al grupo 4 vale así anchitos el resto lo vamos a sacar de aquí vale estos tres en el grupo 1, los tenemos que gestionar más a menudo vale así perfecto detrás del bosque esta gente un poquito más separada bueno el centro un poquillo débil, pero está bien vale, bueno, así estamos bien Vale, vamos a meter a nuestro señor aquí Perfecto Vale, vamos a coger este, este y este Que parecen fuertecillos En el grupo 2, aquí en este flanco Y luego este otro grupo, aquí en este otro flanco Perfecto, y nuestro en el 5 Vale, me sirve Vale, va, y nada, o sea, eh, no los tenemos que comer, la verdad Que con el puñetazo este es una locura ¿Aquí me puedo ubicar? No, vale, pues vamos a ir tirando más hacia este flanco Vale derrotamos eh, un poco rollo así así que tal vale podemos meter un primer pisotón para ir calentando el terreno vale aquí les hago da bastante daño o oh, aquí más vale me quedo con esto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 ¿Cómo te acá? ¿Qué asignación necesitáis, hijos míos? Es que me da ¡Te que tengo que ir reasignando re a muerte. Venga, vuelve, vuelve. La... Uf, estos han tardado en llegar, eh, los Looking for Pero no me gustaba eso. Vale, vale, vosotros estáis aquí como esperando el combate a la carga en serio, solo tienen que ir reasignando los combates todo el rato, me parece horroroso. Vale, perfecto. Uff, ya está todo el mundo corriendo. Vale, perfecto, victoria. No dudaba yo all! Pero por qué, qué? esperamos? Por qué no corremos? Aquí lo trago yo! Venga, corre, hijo. No, nah, no, ya vamos. Eh, vale, vamos a meter el turbo. En... Ah, bueno, ya lo hemos pillado. ¿Y en otros lados qué tal vamos? Vale, vale. Vale, perfecto. Venga, el señor Ogro, tú. Vale, eso es. Bueno, encima ha recuperado la salud, tío, usando hechizos. Qué bien. Esto no va por cuadro, digo. No puede ser. ¿Se va a escapar? Bueno, en verdad creo que finalizamos batalla y ya cerramos y ese ejército se va al traste, ¿no? Sí, sí vale, perfecto. Perdidas 32, ¿eh? Bueno, hemos perdido noblas total. Ahora rellenamos unidades, reajuntamos y, y tratamos de reclutar algo más. Supongo, porque si no, en el sur lo vamos a tener un poquito crudo. Bueno. Tenemos un bastión ahí, podemos hacernos fuertes. A lo mejor incluso plantar un campamento rollo, bueno. Aquí en mitad del desierto, tú. Nah, veremos. Quiero ponerme ya en, en situación. No hemos recuperado la situación en todo el capítulo. Hemos tenido dos batallas en el desierto y. Pro. ¡Eh! Pues, ¿Cómo queda una o una? Carne. Pues, ¿Cuántos tesoros nos han dado? Pues. Vamos a coger los 500. Vale, perfecto, al pozo. Vale. Nos queda movimiento como para ir hasta aquí. Claro, es que es este ejército más... Una guarnición de nivel 3... Y... ¿Qué tal si nos pegamos? Mm -hmm. ¡Hombre, ira! Nagarun no nos viene del todo mal ¿podemos atacar aquí directamente? ok, no podemos vale, ok, eso lo tenemos aquí ¿Aquí ¿qué tenemos? vale, no, estos son los que vimos ya en su momento, ok, en el bocán llamas, ¿qué podemos construir aquí? Va esto, a subir esto a nivel 3. No, no, no. Vale, la idea, si no recuerdo mal, era poder construir aquí esto. El filón de minerales. ¿Cuál es el otro problema? La falta de dineros, porque si inventemos uno de esos, nos quedamos a dos velas. Vale, en pico sereno ya tenemos aquí... Ay, no, ¿dónde es? Ingresos generados. ¿Dónde estamos? Encima siniestra es donde tenemos aquí. En pico sereno, justo. Aquí es donde tenemos ya las garganturas. Vale, encima siniestra podemos meter aquí una de nivel. Joder. Vale, volvemos aquí al norte. Aquí estamos recuperando esto a su nivel merecido. Y luego pasaremos por aquí para ver si podemos apoyar. Con los asedios de Cataluña, Aunque sea reventarlos y ya está. Vale. Aquí tenemos nosotros el movimiento. No. Y nuestro diente de oro está viajando hacia el norte. Vale. Mejora de construcción disponible. ¿Dónde? Vale. Aquí. Nada, nada. Esto os lo he dicho. Hasta que no tengamos el... Sí, sí. Hasta que no tengamos... Porque los ingresos generados, pues aquí están ya en nivel 3. Vale, más lo no podemos hacer. Vale, no, perfecto. O sea, me, meteremos lo dicho aquí. Ahora bien, esto lo podemos subir por 2.000. Crecimiento del campamento. Buah, lo tenemos al 11. Que no hace falta pues subir al 4. 16. Incluso todos los sitios que no sean de campamento Más 10% a toda la facción Vale, pues eso, es que eso hay que rusearlo Vale, vamos a gastarnos 2000 aquí Vale Y así hacemos que aumente más rápido El poder del campamento Bien, el otro campamento que tenemos Nosotros a mano es este de aquí ¿Qué, qué le queda? ¿O qué puede subir? Vale, tiene esto ya el 2 Esto Le va a ir Complicado subirlo vale, porque necesitamos 4.000 pero vamos, nos beneficiaría mucho, muchísimo vale aquí, aquí este combate va a ser vale. señor guarnicionado sin moverse sí esto ya lo sabíamos que okay, esto lo estamos aquí por el problema contra, o sea, por el por los ingresos, pero... Vale... Mejora de construcción disponible... Vale, lo he dicho, ya lo sabíamos esto... No, vamos a gastar sus 1500... Vale, ok, finalizamos turno. A ver qué nos tiene que enseñar, qué cosas van a pasar... Qué vamos a ver aquí... Vale, lo esperado... No nos apoyan, ¿en serio? Vale, vale pues vamos a por todos... Ataque por el cuerpo y fuerza del arma. Vale. A ver qué nos vamos a encontrar aquí, ¿eh? Bueno. Libramos batalla. Es súper chiquito el Zao O sea, salió nuestro ogro enorme. Y Zao era un humanito así, muy pequeño. No le llegaba ni al ombligo. Vale, claro, ahora viene el contrapunto, ¿no? Este señor tiene unidades de nivel de tier 3 o de tier 2 bastante tochas. ¿Ves? Tiene unidades de tier 3. Con lo que nos va a entrar la risa y nosotros vamos con todo puf, prácticamente básicos. Bueno, veremos a ver qué tal le va a Glock. ¡Uh! ¡Qué feo está esto! Tiene bastante, bastante terno con el que jugar para... Rotar, movilizarse, esconderse. Uf, vale, veremos cómo lo juega. Tiene aquí como una zona central, que esto no sé muy bien cómo está. Ah, bueno, esto es del estandarte, calla. Que es el estandarte así típico asiático que va con las bandas a un lado. Vale, para poder engancharse al mástil. Digo, ¿qué, qué, qué, qué tipo de formación rocosa es esto? Vale. Ok, aclarado. Vale. vale. Vale, vale, vale, vale, vale, A ver, tiene morrayita y ¿eh? lo que más me va a preocupar es el, el hecho de que tiene bastante potencia de... De... De... Uh Wow, ¿Cómo cambiado esto? Mono, montón en el mapa. Vale. Formamos, como siempre, modo estándar, de hecho. Todo está al fondo. Uno, así, eso es, anchitos, para ocupar el máximo terreno posible, vale, esto va a ser nuestro grupo 5, perfecto, vamos a meter estos dos aquí en el grupo 1, para microgestionarlos como mejor se pueda, vale, nuestro héroe en el grupo 2, aquí en medio de toda la falange vale, y ahora vamos a montar... Vale, pues no, o sea, totalmente estándar. Vamos a ir con este grupo de granotes por aquí, el grupo 3, el grupo este así por este costado y vale, vamos a pasar estos al grupo 6 y estos en el grupo 5. Vale el enemigo trae poderosas armas a la batalla el Comandante, destruye el aso y tus tropas desde ya, el Ya, me da cuenta hijo, me da cuenta hijo ¡Oh, ¡Dios! Se me cuidan Además suelo estar al 16, chaval Vale, vale, vale, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos No hay que parar, no hay que parar, no hay que parar, no hay que parar vale la idea es vale vamos a ir asociando ya enfrentamientos mm -hmm. ya un poquito vale grupo 5 a piñona por la caballería estos de apoyo aquí estos noblas avanzamos más vale podemos correr un poco más vale ya está todo el mundo moviéndose ok vamos a ver qué tal si hace falta reasignamos Keep for Club! ¡Going over here! antes de entrar en combate siquiera! más ¡For sure! Vale, vale, que nos golpeen O al menos lo intentamos, claro, es que ellos Pegándose en unidad son súper fuertes. Vale, este señor ya se ha transformado en dragón Vamos a ver si podemos coger a nuestras pequeñas unidades Vale, ir metiendo Ahí en medio, perfecto, perfecto Hmm. Hmm. que va, tremenda llamada! nos ha metido ahí! vale vale, a ver, recuperamos ¡Conquist! gente. Vale. vale. Vale, vale, vale, vale, Opa. Tú, la magia es una pasada, eh. Vale, nuestro boss no está mal. Nuestro líder no está nada mal. ¿Hay alguien para? Venga, a todos aquí, colapsamos contra el dragón. Colapsamos contra el dragón.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 Vale, vale, vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, acabamos de colapsar aquí, acabamos de colapsar aquí, ¿quién queda? Vale, está de, una... uh, vale, está de colmillos para allá, claro que me la llevo. Encantado. Vale, ¿quién queda que nos está combatiendo? Vale, pues aquí... Otro, pero ¿por qué? Hay, hay un montón de unidades que se quedan sin atacar, tío. Vale, pues nada, vamos a pasar en otro tipo de unidades y ya está. Vale, vale, vale, nada, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Vale, y ahí seguimos acosando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale? Vale, vale, o sea, mejor imposible. Vale, vamos a cruzar con esta aquí, esta la podemos imaginar en este lado, vale aquí ¿Qué más queda? ¿Vale? Pero como es posible? Vale, vale, vale, vale. nos bueno, estamos aquí en estas para que no huyan Buah. Vale, cobardes estos guerreros huyen? ¿Puede ser? Vale. Pero qué pasa aquí. Vuela y perdemos el, el foco. No, en serio, me da mucha rabia, ¿eh? Que no se le pueda pegar porque se va y vuelve. Me resulta absurdo. Ok, no le podemos pegar porque es volador. Ya está justo, se acabó. Vale. ¿Quién queda aquí de esta gente? Vale, vamos a derivar gente para allá Porque si no Venga, a ver si te con A ver si con mi héroe sí que te quieres quedar Uh, nos podemos colapsar aquí Vale, vale, vale, vale Esto está aquí Vamos a mandar gente para allá Porque si no lo veo bastante mal Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Venga, volvemos al follón No, no, no, vale, este nos lo traemos ya para acá Perfecto, vale, nosotros seguir por aquí oh, oh, oh, oh. Nada. Vale, vale, vale, lo tenemos que matar, lo tenemos que matarlo, tenemos que matarlo, tenemos que matar, tenemos, tenemos que matarlo No, no, ese no se escapa Pero vamos, ni de milagros escapa No podemos usar esto Nah, y ya nos hemos quedado sin esta ciudad porque está volando Buah horroroso tú esto No lo entiendo, lo siento, es algo que no entiendo Nah, y no le puedes hacer nada porque ya se fue y no le puedes atacar. Nah, qué lástima, lo hubiéramos matado, tío Indignado porque no nos han dejado matarlo eh, Acabáis con esta gente, vale Vamos a meterle el turbo. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, no, se acabó. Vale. Eh. Vale. Vosotros todos para acá. Nada, los de incestable acaban de hacer su trabajo Seguramente y listo Nada, perfecto, vale, ostras, pues ni tan mal, eh O sea, hemos podido enfrentarnos al dragón de hierro Y hemos vencido Se ha pasado mal, que se ha sufrido Pero... Ni tan mal, tú Teniendo en cuenta que no es nuestro ejército principal, eh Lo dicho, el... Autoresolutor está mal. Lo único que tenemos que hacer en esta campaña es arreglar la economía y e ir para adelante. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga, venga. ¿Qué queda? si ¿Sí queda un. un el, el que lleva el estandarte. Oh, se nos marchó. Bueno. Vale, vale, vale. Ok, o sea, está muy bien. 100 perdidas ellos, 380. O sea, han perdido todo este ejercitazo. Y ahora sí podemos hacer. Entrar a piñón hacia el norte, subir a muerte y ya está. Vale, vale, con este ejército que nos hemos quitado hay vía libre bastante fácil. De hecho, si sí podemos reatacar y tumbarlo, ya sería una fantasía. Vamos a tardar, nos hemos pasado del tiempo que normalmente tenemos para los capítulos, pero yo creo que va a valer la pena tener nuestro turno y simular. La derrota del dragón de hierro, victoria óptica, 1.800, 6.000 despedidas, es una locura, 1.400, vale Un 12% de unidades, eh No son tantas, eh, en verdad recuperamos solo la morralla vale. me quedo la recompensa, y ya está Vale, vamos a ver dónde está, ojo, unirse a la ¿contra quién? Piel de sable como comprenderás, nos queda un poquito pocho, ¿eh? Contra oferta. Cero con favorable. Intercambia el asentamiento. Te lo voy a ver así, como quien no quiere la cosa. Vale, pues no. Pues equilibrar oferta. 300, vale. <ríe> Me acepta la gracia. Es como te ofrezco 200 y hago, no. Ofréceme más. Vale. <ríe> Sublime, este tipo de, de cositas Vale, vale, vale, vale, vale, vale Este señor ahora mismo es Jesucristo, ¿lo podemos atacar? No, ¿lo podemos perseguir? Tampoco Vale, vamos a por la torre Pero de cabeza, tú Seguimos recuperando Y a pesar de estar en territorio enemigo no Riquezas impresionantes Vale, embestidas Uh, ¿qué más podemos ponernos aquí? Luchadores Para los noblas Ginetas de bestias No No No, no nos vale nada y estos son bestias también. Regrupamiento. Y luego posteriormente, ¿qué tenemos? Tripas duras noblas y ogros toros. Alcance traperos. Escupe hierros. Pua, es que es mejorar de cara a un futuro. Pero por el momento son bufos que no nos vales. Tiras obras noblar y escupe -hierros. Vale, vamos a meterle esta. Porque al fin y al cabo son... Bueno, fuerza imparable. eh. Ojo, cuidado. Uf, uf. Es que esta, estas también son tentadoras. ¿eh? Vale, mayor envergadura, puntos de golpe y fuerza del arma. Y arriba, en la parte de arriba, hay algo más interesante. No, vale, tenemos la de bramador. Oy. vale. Como por ahora, vamos a tener. O, o la idea es ir a sacar gargantúas. Vale, vamos a meter aquí y... Exacto. ¡Uh, perfecto! Grandes recompensas. Vale, ok. Esto me sirve. ¿Tenemos ejércitos o tenemos gente dentro de este ejército? O oh, si, quiero algo aquí... Ah, no, vale, no, aquí no tenemos nada interesante sobre nombres tampoco. Vale, o sea, estamos... Ok. Aquí... Uh, aportillas. Por aquí vamos vale, ok para dejaros porque siempre como que me da cosa cerrar los capítulos así sin nada vamos a declarar aquí la guerra sí vale vale y vamos a hacer este movimiento aquí vale perfecto y vamos a dejar esto de cara al próximo capítulo así que visto lo visto y hecho lo he hecho, recordando de siempre, seguir revisando la descripción porque tenemos puesto nuestras redes de la taberna, ¿vale? que comentamos ahí un poquito de todo. También suscribiros a este canal de YouTube que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.